Hola, ¿cómo estás? Es para mí un gusto saludarte. Yo soy Henry Castellón y en este video se expone la depreciación y amortización tributaria en Nicaragua con el objetivo de explicar la regulación legal de la depreciación y amortización de activos para el cálculo correcto de las mismas. Antes de continuar con el video, Quiero pedirte que te suscribas a mi canal, para que puedas enterarte de los próximos videos que suban. Actualmente estoy subiendo contenido de carácter tributario, pero también estoy subiendo contenido sobre programas de computadoras y funciones, aplicaciones y juegos de celular. Pues bien, iniciemos. La depreciación y amortización de activos está regulada por la Ley de Concertación Tributaria y su reglamento. El primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Concertación Tributaria, Sistemas de Depreciación y Amortización, menciona que las cuotas de depreciación o amortización a que se refiere los numerales 12 y 13 del artículo 39 de la ley se aplican de la siguiente forma. Los numerales 12 y 13 del artículo 39 de la ley de concertación tributaria eh, establecen la deducción de la depreciación y amortización de activos debemos entender por depreciación la pérdida del valor de un activo tangible por el transcurso del tiempo debemos, debemos entender por amortización la pérdida del valor de un activo intangible que no tiene presencia física por el transcurso del tiempo el numeral 1 Menciona, en la adquisición de activos se seguirá el método de línea recta aplicado en el número de años de vida útil de dichos activos. Esto significa de que la ley de concertación tributaria ya establece el método de depreciación lineal. La NIF para las pymes eh, acepta la utilización de otros métodos de depreciación como por ejemplo el método de depreciación decreciente y también está el me, o los métodos basados en el uso como el método de unidades de producción sin embargo el único método que establece la ley de concertación tributaria es el método de línea recta ¿en qué consiste el método de línea recta? consiste en lo siguiente, en que un activo, o mejor dicho, el costo total de un activo menos el valor residual entre el, entre los años de vida útil, eso va a dar la depreciación de este activo, o puede ser también la amortización de un activo intangible entonces eso es lo que establece la ley de concertación establece establece la depreciación por el método lineal ahora bien vamos a ver qué es lo que menciona el reglamento en el artículo 34 ¿Qué reglamenta el artículo 45 de la ley? Bueno, viene mencionando este artículo 34, la vida útil de los activos depreciables. Por ejemplo, en el, en el numeral 1, ahí aborda o establece, mejor dicho, los años de vida útil para los edificios. En el literal A, establece que los edificios industriales su vida útil es de 10 años o sea un 10% anual para los edificios comerciales 20 años lo que significa que tienen una depreciación anual del 5% literal se residencia del propietario cuando esté ubicado en finca destinada a explotación agropecuaria 10 años Literal de instalaciones fijas en explotaciones agropecuarias, 10 años. Y para los edificios de alquiler, 30 años. Lo que significa que su depreciación es del 3.33% anual. El numeral 2 establece la vida útil del equipo de transporte. En el literal A menciona que para el equipo de transporte colectivo o de carga, la vida útil van a ser de 5 años. En el literal B, los vehículos de empresas de alquiler, 3 años. Y ojo con esto. Vehículos de uso particular usados en renta de actividades económicas, 5 años. Y otros equipos de transporte, 8 años. Pero ahora vamos a, a, a hablar sobre lo siguiente. En el caso de los taxistas que tienen su vehículo y lo utilizan para producir rentas de actividades económicas eh, la depreciación de estos vehículos va a ser mucho más mucho más que la depreciación de vehículos de empresas de alquiler entonces eh, como que como que debería ser, en vez de cinco años, debería ser igual a, la, a los vehículos de empresas de alquiler, pero la, el reglamento establece que son cinco años. Entonces, pero, sin embargo, la depreciación es mucho más, el desgaste de ese vehículo eh, utilizado para taxi es mucho más que en el caso de los vehículos de alquiler. En el numeral 3 se menciona la, la vida útil de la maquinaria y equipo. En el literal A establece la, la vida útil de la maquinaria y equipo industrial en general. En el, en el, primer, eh, en el primer inciso... Menciona fija en un bien móvil 10 años. No adherido permanentemente a la planta 7 años. Otras maquinarias y equipos 5 años. En equipos de empresas agroindustriales son 5 años. Estamos hablando de tractores, como por poner un ejemplo. También maquinaria y maquinaria agrícola, 5 años. Y en el caso de otros bienes muebles, aquí ya se viene mencionando el mobiliario y el equipo de oficina son 5 años. El equipo de comunicación, 5 años. Aquí en, entran, en este equipo de comunicación entran los teléfonos los teléfonos convencionales, pero también entran eh, dentro de esta categoría los teléfonos celulares. Ascensores, elevadores y unidades centrales de aire acondicionado, 10 años. Equipos de computación, CPU, monitor, teclado, impresora, laptop, tableta, escáner, fotocopiadora, entre otros, 2 años. Es la, esta es la depreciación que establece la ley. Equipos para medios de comunicación, cámaras de video y fotográfico, entre otros dos años. Este, este, este inciso está relacionado al, a los equipos de, para medios de comunicación periodísticos. Ahora bien, ojo con esto. En el inciso 6 dice lo demás. No comprendido de los literales anteriores cinco años. Esto quiere decir de que si existe un activo que no figura en los activos mencionados anteriormente Entonces su depreciación va a ser de 5 años Pero lo marco ahí porque más, más adelante vamos a ver que existe otra situación No te volvemos al artículo 45 de la ley de concertación y en su numeral 2 menciona en los arrendamientos financieros los bienes se considerarán activos fijos del arrendador y se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 del presente artículo o sea, el arrendador debe aplicar la depreciación por el método de línea recta o la depreciación o el método lineal en caso de ejercerse la opción de compra el costo de adquisición del adquirente o arrendatario se depreciará conforme a lo impuestos numeral 1 del presente artículo método de depreciación lineal en correspondencia con el numeral 23 del artículo 39 que este eh, numeral viene también eh, tocando la, la deducción de, eh, de arrendamientos financieros en el numeral 3 se menciona que cuando se realicen mejoras y adiciones a los activos, el contribuyente deducirá la nueva cuota de depreciación en un plazo correspondiente a la extensión de la vida útil del activo. Bueno, aquí ya no estamos hablando de una compra de un activo, estamos hablando de mejoras y adiciones. Y en este particular, el ordinal segundo del artículo 34 del reglamento menciona que el nuevo plazo de depreciación será determinado, como miren este rompecabezas tributario como el producto de la vida útil del activo por el cociente del valor de la mejora y el valor del activo a precio de mercado. ¿Qué debemos entender de lo que dice este ordinal segundo? A como dice a como dice el dicho popular desenrollen ese trompo o ármenme ese rompecabezas bueno eh, mi opinión es la siguiente mi opinión es la siguiente aquí se está hablando de un producto o sea estamos hablando de un resultado dice que el resultado va a ser el nuevo plazo de la depreciación y se va a determinar de la siguiente manera eh, el activo que fue sujeto de mejora tiene una vida útil entonces esa vida útil se va a multiplicar noten por el cociente del valor de la mejora por el cociente de la, del valor de la mejora y el valor del activo a precio de mercado para determinar el cociente, yo tengo que dividir el valor de la mejora entre el valor del activo a precio de mercado. Esa división me va a dar un cociente. Y ese cociente yo lo multiplico por la vida útil del activo. Si deseas que haga un video haciendo el cálculo, cálculo ya con números ya con ya tuvo un ejemplo sobre eh, la aplicación de lo mencionado en este orden al segundo escríbeme en los comentarios ahora bien el numeral 4 del artículo 45 de la ley menciona para los bienes de los exportadores acudió a la ley 382 ley de admisión temporal para el perfeccionamiento activo y de facilitación de las exportaciones se permitirá aplicar cuotas de depreciación acelerada de los activos este es, un, este es otro tipo de depreciación que establece la ley y es la depreciación acelerada ya miramos la primera es la depreciación por el método de línea recta pero esta otra que es la depreciación acelerada en el caso que no se han identificado en los activos empleados y relacionados con la producción de bienes exportables, la cuota de depreciación acelerada corresponderá únicamente al valor del activo que resulte de aplicar la proporción del valor de los ingresos por exportación del año grabable entre el total de ingresos. Los contribuyentes deberán llevar un registro autorizado por la administración tributaria detallando las cuotas de depreciación las que solo podrán ser variadas por el contribuyente con preautorización de la administración tributaria entonces ¿qué es lo que nos dice este numeral 4? este numeral 4 dice de que si sí, como contribuyente no me es posible identificar los activos utilizados para la, las exportaciones entonces esa, de, esa cuota de depreciación acelerada yo la voy a obtener aplicando eh, una proporción esa proporción yo la determino dividiendo los ingresos por exportación entre el total de los ingresos y eso y cuando ya tengo ese ese resultado yo lo aplico a los activos y eso me, me daría la cuota de depreciación entonces eh, ahí estaría ahí estaría explicado o sea yo voy a aplicar yo voy a aplicar este ese porcentaje esa proporción determinada de ingresos por exportación a la depreciación total el numeral 5 expresa que cuando los activos sean sustituidos antes de llegar su depreciación total, se deducirá una cantidad de igual al saldo por depreciar para completar el valor del bien o al saldo por amortizar en su caso. Entonces si sí, yo sustituyo un activo, pero ese activo tiene un valor pendiente de depreciar, entonces yo me lo puedo deducir de forma total, por la sustitución de ese activo el numeral 6 menciona que los activos intangibles se amortizarán en cuotas correspondientes al plazo establecido por la ley de la materia o por el contrato o convenio respectivo con su efecto en el plazo de uso productivo del activo en el caso de que los activos intangibles sean de uso permanente se amortizarán conforme su pago es interesante de que la ley ya esté mencionando eh, la forma en que se va a amortizar el, el valor de ese activo intangible. Primero dice que va a ser conforme lo establecido eh, al plazo por la ley de la materia. Esa ley de la materia no existe. Ok, otra opción es o por el contrato o convenio respectivo. Entonces, si sí, yo tengo un contrato en el cual estoy adquiriendo o utilizando un activo intangible y en ese contrato establece cuál va a ser el periodo de utilización de ese activo intangible. Entonces, entre esos años yo lo amortizo. Otra opción es eh, en el plazo de uso productivo del activo. Entonces, eso ya tiene que determinarse en base a políticas contables en base a políticas contables el numeral 7 establece que los gastos de instalación organización y preoperativos serán amortizables en un periodo de tres años a partir que la empresa inicie su operación mercantiles mercantil entonces acá está más sencillo aquí ya eh, la ley establece que para estos tipos de gastos que se capitalizan porque se llevan a una cuenta de activo, en este caso son de tres años, gastos de instalación, organización y preoperativo. pero ahora veamos qué es lo que menciona el reglamento en el ordinal cuarto. Dice las cuotas de amortización de activos intangibles o diferidos deducibles se aplicará conforme a los numerales 6 y 7 del artículo 45 de la LST. En su defecto serán las establecidas por normas de contabilidad o por el ejercicio de la práctica contable. Bueno, aquí establece o abre una puerta a que se, utilice, eh, se utilicen las normas contables. Pero las normas contables no solamente son la NIF para las pymes, no solamente son las NIF completas o las NIF full, sino que también eh, otras normas contables son los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero, pero también viene mencionando por el ejercicio de la práctica contable, o sea en base a la experiencia del contador. O también en base a políticas contables. Entonces, pero, y sin embargo, esas políticas contables deben ser razonables. Razonables. El numeral 8 menciona. Las mejoras en propiedades arrendadas se amortizarán durante el plazo del contrato del arrendamiento. En caso de mejoras con inversiones cuantiosas, el plazo de amortización será el de la vida útil estimada de la mejora. Bueno, en este caso aquí se menciona de que habla sobre las mejoras en propiedades arrendadas. Estas se van a amortizar durante el plazo del contrato del arrendamiento. Entonces ahí el plazo que dure ese contrato, en ese plazo se, se va a amortizar esa mejora en, esa, en esas propiedades arrendadas. Pero acá viene mencionando de que en caso de mejoras con inversiones cuantiosas, el plazo de amortización será el de la vida útil estimada de la mejora. Entonces se debe estimar. Vamos a ver qué dice el reglamento en el ordinal 3. Para efectos del numeral 8 se considerará como inversiones cuantiosas las mejoras que se constituyan con montos que excedan el 50% del valor del mercado al momento de constituirse el arrendamiento el plazo de la amortización de estas inversiones será no menor de la mitad de su vida útil entonces ahí ahí están varios, varias variables primeramente el 50% del valor del mercado al momento de constituirse el arrendamiento el 50% del valor del arrendamiento entonces si supera ese monto entonces ya es una inversión cuantiosa y otra variable es de que, o otra condición, de que el plazo de la amortización de esas inversiones no puede, será no menor de la mitad de su vida útil, o sea, no puede ser menor de la mitad de la vida útil. Y al final, el artículo 45 menciona que los activos a la entrada en vigencia de este reglamento se estuvieron depreciando en plazo y con cuotas anuales que se modifique en este artículo se continuarán depreciando con base en los mismos plazos de cuotas anuales que les falten para completar su depreciación pero considerando de que este reglamento entró en vigencia en el año 2013 y de que ahorita nosotros ya estamos en el año 2021 o sea 8 años después probablemente ya no exista algún activo eh, con, eh, sujeto a una depreciación con la ley anterior, que era la ley de queda fiscal y el reglamento de la ley de queda fiscal. Entonces ya probablemente los activos que están depreciando las empresas ya sean con, eh, aplicando esta, esta ley de concertación tributaria y su reglamento. No digo que no existan, porque sí pueden existir. Pero ya, eh, ya el reglamento en este caso ya estableció de que eh, si estos activos se estaban depreciando antes de la entrada en vigencia de este reglamento, se iban a seguir depreciando conforme la ley anterior o conforme a los mismos plazos y cuotas anuales que les faltara para completar la depreciación. Y al final menciona que los contribuyentes que gocen de exención del IR aplicarán las cuotas de depreciación o amortización por el método de línea recta conforme lo establece el numeral 1 de este artículo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que quienes, los contribuyentes que tributen el IR o estén exentos del IR van a tener el mismo tratamiento. Van a depreciar los activos con base al método lineal. O método de línea recta. A continuación les voy a presentar el, los numerales 12 y 13 del artículo 39 de la ley de concertación tributaria que establece la deducción tanto de la depreciación como de la amortización y dice así el numeral 12. Las cuotas de depreciación para compensar el uso, desgaste, deterioro o obsolescencia económica funcional o tecnológica de los bienes productores de rentas grabadas, propiedad del contribuyente, así como las mejoras con carácter permanente, eso es deducible. pero hay una condición acá, tiene que ser propiedad del contribuyente. Si no es propiedad del contribuyente, esa depreciación no se va a reconocer pero también sí son deducibles las mejoras con carácter permanente. En el caso de el numeral 13, expresa que las cuotas de amortización de activos intangibles o gastos diferidos también son deducibles como gastos, como costos o gastos en la determinación de la renta neta para aplicar el impuesto. Y otra cosa que yo les quería mostrar acá es lo que menciona eh, el mismo, una, una reforma que se hizo al reglamento Se agregó eh, un nuevo numeral que es el 29 bis Y eh, bueno, este numeral 29 bis reglamenta el artículo 39 de la ley de concertación Y en su numeral 10 establece que en relación con, con el numeral 12 que habla sobre la deducción de la depreciación aplicarán los plazos y cuotas anuales de depreciación que figuran en el artículo 34 del reglamento para determinar la vida útil de aquellos activos no comprendidos en dicho artículo deberán solicitarlo a la administración tributaria para su correspondiente aprobación modificación o denegación pero si ustedes recuerdan yo les había mencionado de que le pusieran ojo al numeral 3 el inciso 6 que menciona que los activos no comprendidos en los literales anteriores se iban a depreciar a 5 años entonces entonces la cuestión es la siguiente si antes de la reforma aquí en el artículo 34 me estaba mencionando de que si existía cualquier otro activo que no figurara en el artículo 34, yo le voy a depreciar a 5 años. Y ahora el, el numeral 10 dice que para la determinación de la vida útil de aquellos activos que no están comprendidos en ese artículo 34, ahora dice que deben solicitar a la administración tributaria para la aprobación o modificación o denegación. Vemos de que por un lado eh, el, el artículo 34 a mí me dice de que para los activos no comprendidos se van a apreciar a 5 años, pero ahora me está diciendo esta reforma en el artículo 29 bis numeral 10 de que para determinar la vida útil de los activos no comprendidos en el artículo 34 debo solicitar autorización a la administración tributaria. Entonces aquí estamos eh, en un por así decirlo, en un desacuerdo reglamentario. Dime en, lo, dime en los comentarios qué piensas tú al respecto. ¿Cómo debe ser? ¿Nos debemos quedar con los cinco años que establece el artículo 34 o estás de acuerdo en que se debe pedir autorización para determinar la vida útil del activo? autorización a la administración tributaria, entonces ponme en los comentarios qué es lo que piensas al respecto entonces eh, sigue mencionando que esta deducción, hablando del de numeral 10 esta deducción será aplicable a partir del periodo en que el contribuyente inicie la utilización de los bienes para los fines del negocio En caso que el contribuyente decida no aplicar esta deducción Desde que se encuentra autorizada A efectuarla Podrá hacerlo con posterioridad Pero no podrá deducir Las cantidades correspondientes Al tiempo transcurrido Desde la fecha en que debe hacerla Y cuando inicie la misma Esta misma regla aplica cuando el contribuyente Efectúa la deducción en cuantía menor A la permitida ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que Si el contribuyente adquirió un activo depreciable pero él no quiso eh, iniciar su depreciación desde el momento en que lo adquirió debido a que lo, a lo mejor no estaba utilizando ese activo entonces eh, si inicia en otro periodo a aplicarse esa depreciación él ya no va, se va a poder aplicar la depreciación anterior o sea que perdió ese derecho de acuerdo con el reglamento de igual manera si se adquiere un activo en el caso de eh, en el caso de que se aplique una una deducción o se aplique una depreciación menor a la establecida en el reglamento entonces ya no se va a poder recuperar esa depreciación legal y aquí estamos hablando cuando la depreciación contable es menor a la depreciación tributaria sigue mencionando tratándose de bienes cuyo uso de empleo comience después de iniciar el periodo fiscal será deducible únicamente la parte de la cuota anual que proporcionalmente corresponda al tiempo en que el bien ha estado en uso para la generación de la renta o conservación de la fuente en el periodo fiscal esto quiere decir de que eh, la depreciación va a iniciar a partir desde que, el, desde que el activo se adquirió Por ejemplo, si yo compré el activo eh, en el mes 5 A partir del mes 5 yo voy a iniciar a depreciarlo Y esa es la famosa eh, proporción que habla acá Proporcionalmente entonces eh, eso es eso es la la explicación eh, que se ha realizado en este video sobre la depreciación y amortización de activos. Si te gustó este video dale un like Tributarista. Compártelo en tus redes sociales Y Suscríbete al canal eh, Si deseas contactarme Ahí Te dejo mi contacto Para que puedas eh, Realizarme consultas eh, Si Deseas servicios profesionales De auditoría fiscal y financiera Capacitaciones Asesoramiento defensa al contribuyente y otros relacionados entonces puedes contactarme quiero antes de finalizar el video saludar a todos los contadores a todos los abogados nicaragüenses profesionales y estudiantes en general y muchas gracias por ver este video hasta pronto